A nuestro compañero Alberto Vázquez en contacto con la actualidad. Buen Hermano, saludos. Saludos, saludos, saludo, Víctor. Eh, saludos a todos, saludos a todos los amigos televidentes de San Francisco de Macorís, que siempre están pendientes de lo que va a decir contacto diario. Y lo que va a decir Alberto Vázquez cada martes en este y lo que va a decir, sí. Sí. Mira, nosotros. Eh, tenemos varios días analizando y viendo lo que está sucediendo en el país con relación a la persecución de los exfuncionarios del PLD, del pasado gobierno, y en este caso de los, de los de militares activos. Sin lugar a dudas que lo que ha sucedido en los últimos días es algo sin precedente, sin precedente en la historia política, en la historia judicial de, de este país. Creo que solamente cuando Salvador Jorge Blanco fue procesado como ex-presidente pudo haberse dado. Y aún así, lo que se ha dado, si tú lo conjugas con todos los procesos que se han abierto, sobrepasan las expectativas de someter a un ex-presidente, sobrepasan. Porque tan pronto tú coges y somete a dos hermanos del presidente saliente... Es algo sin precedente. Pero tú continúas y sometes varios funcionarios del gobernante saliente y sigue siendo algo sin precedente. Pero entonces resulta ser que el asistente personal de la seguridad del expresidente Danilo Medina, conjuntamente con un conjunto de, conjuntamente con varias personas más, han sido sometidos, dice, pero bueno, estamos en un acto, estamos en un hecho, estamos en un eh, trabajo de persecución que no había tenido precedente en la República Dominicana. Pero cree Alberto Vázquez, en su condición de abogado, en su condición de analista cada martes, de esos temas de actualidad aquí en contacto diario, que ciertamente. ¿Será el ex, posible llegar el al presidente. presidente Danilo Medina. <risas> En este momento no tiene escapatoria que también pueda ir al banquillo de los acusados. Cree, eh, ¿Cree Alberto Vázquez que esto pueda ser posible? Mira, cuando nosotros decimos en este tema, Danilo Medina no tiene escape, hay que verlo desde, mucho, desde varios puntos de vista. Desde varios puntos de vistas. Danilo Medina, a Danilo Medina está siendo acorralado desde que sale del gobierno. Claro, hace cerca de ocho años, el Euclides Gutiérrez Félix le advirtió al PLD que si seguían con las contradicciones y lucha de intereses, iban todos a caer presos. De eso hace más de ocho años. Sí, circuló ese video por De eso de hace parte. más de sí. ocho años, te digo, porque en un momento nosotros estuvimos cerca en esa, de, esa, de esa estructura, ¿verdad? Y mantuvimos... Eh, y advertimos y siempre recordábamos eso cuando en los análisis que tuvimos la oportunidad de hacer hablábamos de la lucha que se está dando en, la, en el PLD y las consecuencias que eso iba a tener y está ocurriendo pero no está ocurriendo no es porque que se entendía que venía una retaliación, no era por eso era porque Euclides Gutiérrez Feliz sabía lo que se estaba dando desde el gobierno óyeme esto o sea, fíjate que apache, desde hace siete años. Desde hace siete años, Euclides Gutiérrez Félez sabía lo que se estaba dando desde el gobierno. porque qué? Sencillo, Víctor. La reelección, la primera reelección de Danilo costó para cada diputado, y lo saben todos los diputados, costó nada más y nada menos que entre 10 a 15 millones de pesos. ¿Y cómo fue que Danilo no se enteró? Si Euclides pudo percatarse de esa situación? Bueno, porque Danilo ahora nos hemos dado cuenta que, dicho por su hermana, era el más informado y ahora nos hemos dado cuenta que era, era el que más ignoraba. Porque tenemos que asumir que ciertamente era el más informado, pero ignoraba. Pero yo creo que su participación va más allá de ignorar. Por eso es que yo entiendo que Danilo Medina no tiene escape. Pues si, no, ignoraba, si no era un ignorante, entonces es un cómplice... A eso voy, a eso voy. Su participación está más allá, más allá de ignorar lo que se estaba dando a su alrededor. Lo que se dio alrededor de Danilo Medina, sus hermanos, sus familiares, los generales oficiales que gravitaban a su alrededor, era parte de un plan, de una estructura, de una concepción que tenía el presidente Danilo Medina, a la cual tuvo que ceder en el último momento la llamada de Pompeo. ¿Cómo tú te impones, frente a un sinnúmero de adversidades, las encuestas no te dan, cómo tú te impones, tú fortaleces tu entorno militar, lo fortaleces económicamente y ahí están, tú fortaleces tu entorno familiar. ¿Por qué fortalece Danilo su entorno familiar? Porque Danilo no confía en nadie. Danilo no confía en nadie. Y entonces tú amarras lo sentimental. Lo sentimental... Alberto, ¿cómo así que no confía en nadie? Sí, Danilo ha demostrado que no confía en nadie. Porque este, en el devenir de su historia política él... Ha humillado a los que están a su alrededor, lo ha pateado cuando ha podido porque y cuando creo, él, porque, porque él toma decisiones. Esa, el hecho tal vez de que no, hermanos creo, y personas. Él ha confiado en claro, las personas equivocadas. Ahora voy, ahora voy. O un ahora voy. De, confianza. de confianza. ¿Qué sucede persona, con Danilo Medina? Claro. ¿Qué sucede con Danilo Medina cuando asume la presidencia? Que comienza a poner en el comité político las personas que responden a él. Diferente a López Fernández, Lenel puso puso las personas que respondían a Danilo Porque confiaba en Danilo y en esa persona leales, pone entre pone las personas que confiaban en él Por eso Danilo, y de nada podemos extrañarnos Que fortalece económicamente o deja que se fortalezcan económicamente Sus hermanos y sus hermanas Porque él lo ata de, por, por dos vías Por la vía sentimental están atados y porque yo fui que te empoderé, fui que te di lo que tú tenías. Pero entonces ahora resulta que, nada más y nada menos, Víctor, que tres generales, tres coroneles de su entorno, no solamente el encargado de su seguridad, el asistente de él, sino que se está debatiendo en estos días y se está conociendo medidas de cohesión contra el, el, el entorno más íntimo de la seguridad del presidente. Tú sabes lo que tú vas a hablar del de encargado de la Guardia Presidencial siendo procesado y que, ese, y que a esa persona se le está hablando de sustraer más de 700 millones de pesos. ¿Es, es posible eso sin que.? A Danilo le llegue la información. No, eso es posible, eso es posible, eso es posible, teniendo tú la información, aún tú no de la orden de que suceda, ¿verdad? Pero dejando que el otro lo haga para tú fortalecer tu entorno y que suceda, porque un gobernante lo que necesita es poder y recursos. Si tú tienes poder y recursos, aún tú, en tus peores momentos, te puede imponer. ¿Qué está sucediendo con Danilo Medina y el PLD en estos momentos? Que frente a la investida y la persecución de los actos de corrupción, que frente para la población, un tema muy bien manejado por la Procuraduría General de la República y donde tú tienes el 15, apoyo... ¿15 mil páginas tiene ese expediente, 15 mil páginas, no páginas, y no han sido decisiones apresuradas. Aquí la gente se, se estaba desesperando por los sometimientos. Que dicho sea de paso, Víctor, dicho sea de paso, nada es casual desde el punto de vista de la forma como se están dando. Por más, que inde por más independencia que exista, hay una relación entre el organismo persecutor, que es el Ministerio Público, y el, y el gobierno. O sea, nada de eso, por mucho que Luis Abinader diga. Que la justicia es independiente. La política criminal del Estado debe ser trazada por el, Estado. Por el Ministerio Público y el Gobierno. Llámese Presidente de la República, eh, DNI y llámese Ministro de Interior y Policía. Y de eso incluye la metodología para tú someter. Fíjate que en la primera investida se comenzó con políticos. Los hermanos de Daniel eran políticos. El segundo paso, personas cercanas, ah, bueno, incluyendo empresarios y exfuncionarios. Y exfuncionarios. Y ahora los militares más íntimos del presidente. Pero faltan otros. Eso le iba a decir Alberto. No, ahora, eh, eh, por ejemplo, antes de llegar al, al expresidente Danilo Medina, eh, faltan más. Cree tomar. usted que en las próximas horas, en los próximos días, seguirán cayendo esos juruken, ju, jurucones, como decimos nosotros los dominicanos, un término popular más cercanos al presidente. Mira, no en los próximos días. Porque, eh, hay, porque, hay, porque hay, hay personas más cercanas al, al expresidente presidente que a los propios hermanos. Sí, sí, sí, sí. No, no, no en los próximos días. No en, en los próximos días. Horas. No, no, tampoco en las próximas horas. Eh, el tema está siendo manejado con mucho cuidado. El ministerio público está blindando sus expedientes. No hay uno solo que haya conseguido, que, que, ella, Alan, que, que a quien le haya variado la medida de coerción de todos los implicados. Es ¿Por qué? Porque ¿sabe que ha sucedido? Que el Ministerio Público le ha sumado a cada imputado, le ha sumado más evidencia en, en el proceso de la investigación que surge a, tan pronto se impone la medida de coerción. Tan pronto se impone la medida de coerción, entonces el Ministerio Público, sigue investigando y se abre lo que se llama la fase de investigación del proceso, que pudo y que puede el Ministerio Público iniciarla antes de la medida de cohesión y continuarla después de la medida de cohesión. El Ministerio Público ha sido muy hábil, ha sido muy respetuoso y ha sido muy inteligente. Te ha armado un expediente, los, todos los expedientes te lo ha armado y te ha creado las bases fundamentales para solicitar medida de cohesión con evidencias férreas. Muy fuerte, observa que ninguno han conseguido una variación de medida de coerción, salvo aquellos que han negociado con el Ministerio Público. Entonces, ¿qué falta? Sin lugar a dudas, faltan personas muy cercanas al presidente Danilo Medina, muy cercanas al presidente Danilo Medina. Por ejemplo, tú no puedes comprender, no hay forma de tú comprender que... Eh, Camacho, que se declara con una fortuna de 3 tres, de tres, de tres mil millones de pesos en su declaración jurada, o investigaciones que han hecho los periodistas de una forma u otra, mañana o pasado, no es aparte de un proceso. Alberto, entonces... Tú no puedes descartar, no se puede descartar que la figura, el brazo derecho de Danilo... Desde el gobierno, que es Peralta, no sea parte de un proceso, desde tendrá su, que serlo. Desde su punto de vista, ¿el PLD no volverá a ser gobierno en la República Dominicana? ¿O algunos desmemorizados sí seguirán activamente? No, no, eh, eh, políticamente, el PLD está destruido. Y a eso que voy. Cuando okay. yo digo Danilo Medina sin escape, es que Danilo está en una encrucijada, Víctor. Amigos, Pero, a, a, Danilo Medina está en una encrucijada. Alberto, antes de llegar ahí. Eh, o sea, entonces entiende Alberto que esos pasos que está dando el Ministerio Público, pasos firmes, eh, eh, uno a uno, para llegar entonces al expresidente Danilo Medina, ¿qué entiende Alberto? ¿Podría estar preso? Que una vez en el futuro? se den esos pasos y que el único escalón ya que quiere ser el expresidente Danilo Medina, ¿qué podría pasar si llegara el momento de tener que tocar las puertas de Danilo Medina para hacerlo preso? Mira aquí, son muchos, Va, los, vamos a aquí ah. son muchos los periodistas que ya incluso están diciendo que Danilo Medina está durmiendo preocupado está durmiendo en pijama está durmiendo preocupado yo creo que todavía no le corresponde a él yo creo que corre, todavía no le corresponde a él y podría pesante. darse el caso óyeme esto, podría darse el caso de que podría darse el caso de que no le corresponda en ningún momento Ahora, el problema no está ahí, Víctor. Es que lo que se está haciendo alrededor de la figura de Danilo Medina no necesita que Danilo Medina sea sometido para que la población lo asuma como el principal culpable de los actos de corrupción del gobierno. Que y si no solamente, Alberto, ¿Pero cree usted que con ese simple hecho de que la población crea sin que caiga preso ya es más que suficiente para, para que él pague? Eh, por esa complicidad que hemos dicho anteriormente de, lo, de los hechos? Mira, yo... ¿Cree usted que el pueblo se conforme con decir, bueno, cayeron todos menos el expresidente, y ya con eso es más que suficiente? Sí, pero no va a poder ¿Eh? mira, mira, mira, Es un trabajo. Mira, hay personas que salen de la cárcel por un sometimiento injusto, o por un sometimiento que no convence a todo el mundo, y se levantan se levantan y, ¿Y hay, otros que y no hay precedentes. Va. y hay otros que no llegan y para la población Le va peor que el que es. es como si estuvieran prácticamente Danilo es un preso de su realidad es más te voy a decir algo yo tengo la yo tengo la alrededor de, en el entorno de Danilo Medina ya hoy hay gente pidiendo su cabeza como presidente del PLD. Búscate la, la, las actividades que ha, hecho, que ha hecho el PLD a ver si los precandidatos han asistido a esa... No, a ver, a esa. Y en las últimas semanas, sí, sí. Él, él intentó observa sacar esto, la cabeza y observa, las cabezas... Pero escucha semanas, esto, sí. busca las actividades que ha hecho el PLD a ver si los precandidatos han asistido a esas actividades. ¿O ¿Sabes por qué? Porque los precandidatos todos, ya no quieren estar salvo posiblemente el... uno o una... Entienden que Danilo Medina le hace sombra a su candidatura. Le daña a su candidatura. Porque es que en estos momentos nadie está mayor desacreditado. Aún aún. Y eso no sería ser mal agradecido. Aún lo sometido. Albert, Mira, hay personas no sería, sometidas. Victor, hay personas sometidas que están menos desacreditadas que Danilo Medina. Alberto, ¿no sería ser mal agradecido eso? No. No. No, porque es que eh, son de la escuela de Danilo. Pero Danilo no puede exigir eso. Precisamente. Usted plantea, no de la escuela del fíjate PLD, que las de Las últimas actividades que, han hecho, que ha hecho el PLD, eh, los candidatos no han asistido. ¿No sería eso entonces ser mal agradecido? Con, no, porque con cada presidente? candidato traza su estrategia. Traza su estrategia. Pero ojo oh, con esto. Cuando yo digo que Danilo Medina está sin escape, es porque... Yo tengo la percepción, aunque no sea en lo inmediato, yo tengo la percepción, aunque no sea en lo inmediato, que Danilo Medina vea como un escape, como un escape para liberarse de alguna cosa, renunciar de la presidencia del PLD. Anótalo, no estoy poniendo fecha, yo no estoy poniendo fecha, ni va a ser ahora. ¿Y qué lograría yo veo... si lo hace por la presión eh, interna? Porque él no tiene mucha humildad al, para eso. Alberto, ¿y, qué, <risa> ¿y en qué beneficiaría al expresidente Danilo Medina el hecho de renunciar de su partido? ¿No sería esto, siendo presidente del partido, eso no le da un aval y una especie como de, ¿cómo se llama? Un protector. Sí, lo que pasa es que lo que en principio parecía un escudo. Exactamente. Lo que es un escudo también es un blanco lo que es un escudo también es un blanco Te protege el escudo sí, sí, pero también es un blanco Danilo Medina, presidente del PLD es el blanco de el gobierno como presidente del PLD es el blanco de la fuerza del pueblo como presidente del PLD y es el blanco de todos los partidos políticos y de la oposición de los dominicanos o sea, también. Él es el blanco de la oposición completa tiene un alto entonces cuando cuando tú te ves tan atacado porque tú eres blanco, porque tú utilizaste como escudo un partido político, tu partido político, pero al final esto se ha revertido, ¿cuál es tu salida? Si no me metes preso o hasta para yo no ser el blanco de ataque, yo dejo la presidencia de, de, de, de mi parte. Ojo con lo que te estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, yo espero que se den en algún momento, no va a ser por ahora, no va a ser por ahora, pero como van las cosas... Yo no descarto a don Danilo Medina. podrían pasar muchas cosas de aquí a mayo. Renunciar del PLD que utilizó como escudo para no ser el blanco de tantas críticas y para él liberarse. Él liberarse porque sin lugar a duda, sin lugar a duda, Danilo podría no ser sometido. Danilo Medina podría no ser sometido, pero la, para la población es el principal responsable es el principal responsable de todos los actos de corrupción que se dieron en su gobierno y para la población y para él, para Danilo, el mundo se le ha ido encima. Y cuando el mundo se le ha ido encima, cuando el mundo se le va encima a una persona, cuando el mundo se le va encima a una persona, tiene una de dos, él no va a hacer lo que hizo Reinaldo, él no va a hacer lo que hizo Reinaldo. Bueno, Danilo Medina sin escape, el tema que compartió nuestro compañero Alberto Vázquez en el día de hoy aquí en el segmento en contacto con la actualidad de Contacto Diario. Alberto, gracias como siempre por compartir con nosotros. Yo quiero también eh, poner en el tapete un tema y es me gustaría que un martes de esto hablemos sobre los tránsfugas, sobre la, esos políticos que han cambiado en más de una ocasión de partido político, entendemos nosotros buscando beneficio personal Uno de los golpes que va a recibir el PLDS. Correcto. Gracias Alberto por compartir con nosotros como cada martes aquí en Contacto Diario.